Te damos la bienvenida al Ciclo Medio de Cuidados Auxiliares de Enfermería de EASO Politécnico A de Donostia. Este ciclo te permitirá trabajar como auxiliar de enfermería en el ámbito sanitario público y privado, sobre todo en los hospitales, pero también en centros gerontológicos o en consultas de diferentes especialidades como estética, ginecología, oftalmología, etc. En EASO Politécnico A, Trabajamos con metodologías colaborativas y activas basadas en retos. Para asimilar los contenidos, nos basamos en herramientas innovadoras como la simulación para acercarnos lo mejor posible a las situaciones que te vas a encontrar en el mundo laboral. De esta manera, tú serás protagonista y principal responsable del proceso de aprendizaje. Encontrarás un profesorado comprometido y con experiencia en el ámbito sanitario. Si quieres empezar a trabajar finalizado el ciclo, tendrás la oportunidad porque es la profesión con mayor empleabilidad en el ámbito sanitario. Si por el contrario quieres seguir estudiando, puedes acceder a cursos de especialización o a ciclos de grado superior de la Familia de la Salud. En nuestro centro te ofrecemos los ciclos superiores de anatomía patológica y de higiene bucodental. eres una persona asertiva y empática, te gusta trabajar con personas y te gusta el ámbito de los cuidados, anímate y ven a conocer el ciclo.